Muy bien, amigos, pues acabamos de tener una presentación realmente muy interesante de Vesta Precision. Son productos realmente innovadores para las cocinas de cualquier chef, de cualquier cocinero, inclusive pudiéramos atrevernos a decir que también para la área residencial. Vesta Precision se caracteriza por conservar los sabores, evitar la merma de muchísimos de los productos, sobre todo carnes. Yo creo que nos ha pasado muchísimo a las mujeres que cuando estamos cocinando, pues de repente vemos que se reduce. Bueno, pues los chefs, los restaurantes también de alguna manera tienen que cuidar estos detalles. Tuvimos una presentación con el chef Oxiel. Estrada, eh, eh, quien nos acaba de dar una degustación deliciosísima de diferentes productos, cortes de carne, y también a su vez nos ha explicado el cómo podemos conservar muchísimo de los sabores que precisamente los chefs buscan cuidar y bueno pues de esta manera vamos a estar ahorita transmitiendo, se integra también Israel Díaz, reconocido mixólogo quien a su vez pues ha representado marcas muy importantes a nivel nacional se encuentra en Riviera Nayarit, propietario de El Alquimista y la verdad nos da muchísimo gusto a través de Radio Switch poder compartir lo que es su experiencia con esta línea de productos que el día de hoy está innovando, se encuentra también el propietario de esta marca a nivel internacional nacional e importantes chefs quienes están también conociendo junto con nosotros de estos productos, de estas marcas. Vamos a acercarnos, si gustan, para que puedan ver en lo que todo se está preparando. Ahorita se hace la sanitización de áreas para dar... Pie y dar lugar a que pueda el mixólogo Israel Díaz poder presentar y preparar todo todo lo que él tiene de innovación. También la mixología, una rama muy importante y un área también bastante creativa que cada vez toma muchísimo más fuerza en, en el ramo gastronómico. Y Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. y por supuesto se suman. Y vamos a acercarnos ahora sí a lo que va a ser esta presentación. Estuvimos en Alemania y bueno, ahora es un gusto para nosotros eh, presentar a Israel Díaz Pelayo, eh, propietario de Alquimista y él es técnico superior en la carrera de gastronomía, siempre apasionado en el tema de la cocina, le dio un giro a su carrera para adentrarse al mundo de la coctelería y bueno, siempre pensando en crear nuevas mezclas utilizando métodos aprendidos en la cocina. Así es como comenzó a sobresalir en su carrera y bueno, inició como jefe de barra de Nicky Beach, lo que algunas personas aquí conocimos en Puerto Vallarta y después, bueno, encargado de varios bares, el grupo La Palapa fue quien lo impulsó y apoyó a seguir estudiando eh, en su título ya como sommelier, barista y varios diplomados sobre liderazgo, motivación, marketing y trabajo en equipo con sus credenciales. Y bueno, pues una larga trayectoria, después eh, fundó Bartending Services, empresa de catering y servicios para eventos, destacando en eventos como la Cumbre del Pacífico, la reunión parlamentaria de la ONU, en donde se logró la satisfacción de los clientes internacionales, gracias a bebidas que fueron creadas y personalizadas con frutas regionales y métodos modernos bueno, fue nombrado también embajador de Riviera Madrid de Mixología, representando este destino en lo que fue el premio turístico 2013-14-15-16-17 y consecutivamente hasta el 19. Además de bueno, participar en diferentes ferias eh, turísticas nacionales e internacionales, como la cultura en España, con una gran Pues que también nos da muchísimo gusto eh, que esté participando con nosotros, con Vesta eh, tiene cuatro años que abrió ya su restaurante bar alquimista con Room que les invitamos que todos vayan por allá a, a probar estas delicias que tienen por allí, y bueno también eh, él fue también galardonado y nominado como el, mejor, como el mejor bar de México en la pasada edición de Bartender Awards, y bueno Israel Díaz sigue ganando en la terna a Mejor Bartender del Pacífico en los premios 2019-2020, ganando también el premio de mentor de México en mixología. Es invitado actualmente a Masterchef México, donde la fuerza de la coctelería se presenta en este programa, en este reality show. Y bueno, desde siempre su lema es hacer que la Porque desde hace años pues ya volteamos a ver las mezclas líquidas y no todos los alimentos. ¿no? Eh, hace muchos años llevo muchísimo en crear todas mis locuras y gracias a este tipo de herramientas, pues nuestro trabajo se ha eficientado y es parte de, de, de que tengamos un éxito hoy en día. ¿no? Quiero pedir disculpas antes que todo también, que traiga lentes ahorita, la verdad es que se ve medio desubicado eh, tuve un Te okay. accidente la semana pasada eh, andaba echándole mecánica porque me encanta a mí hacer todo así como me gusta cocinar hacer cocteles, me gusta hacer muebles, me gusta pintar, me gusta echar mecánica y pues bueno, estaba arreglando mi carro y destornillando me cayó una eh, esquirla del tornillo oxidado en el ojo este, y lo que hice en automático fue tallarme, no como cualquier reacción me tallo se me enterró. Entonces tuve que ir al médico, me, me abrieron el ojo, me sacaron esa cosa y bueno, me quedó un poco inflamado. Se los mostraría, pero se ve me medio feo. Me y eso ha causado dos reacciones en mí. O bueno, ha hecho que hoy ande con lentes oscuros por tales motivos. Y segundo, es que me empezaron a dar unas ciencias para desinflamar y me causa nipo. A lo mejor hace rato escucharon a alguien con nipo ahí de fondo, soy yo. Entonces, espero que ahorita no me dé equipo porque si no va a estar bien cómodo y más por con este micro. Espero que, no, espero que no. Sí, los, se los aviso para que no haya. Diremos salud cada que te diga. <risa> pues bueno, llegó la parte eh, divertida. Bueno, lo de usted sí también fue muy divertido, <risa> pero obviamente el alcohol nos pone bien felices siempre, ¿no? Y el día de hoy voy a presentar una preparación eh, muy clásica eh, de Italia, es el limonchelo. Eh, es un digestivo que va a caer muy bien después de haber tenido este manjar, este, este pitiful, pero la verdad buenísimo. Me tocó probar todos los platillos y todos estuvieron bien ricos, bien ricos. En el balance perfecto, equilibrio de sal, de cumprimento, la cocción, la textura, todo increíble, la verdad. Y espero que pues, terminar con broche de oro, con este coctelito, este digestivo. Pero a mí sí me gusta como comparar porque puedo aquí bla bla bla y mi producto queda bien bueno, pero les traje el producto también ya embotellado, ya terminado, ya comercializado, una marca de un muy buen limonchelo que se consigue en cualquier autoservicio, y hablando de costos, a mí me gusta mucho también el tema de los costos, de hecho yo creo que también ha sido eh, parte de que nos mantengamos, porque los números son bien fríos, y si tu equilibrio de, de utilidades no te da, termina cerrando. ¿no? Y más después de una pandemia, más de cerrar cuatro meses y ahí este, mantener el barquito, los costos sanos siempre te van a, a, a, a dejar seguir haciendo las cosas. Entonces, una botellita de 450 pesos y ahorita vamos a hacer un limonchelo con un costo de 100 pesos. Y van a ver ustedes la diferencia de lo que es hacer este tipo de productos en este tipo de máquinas y no solo muchero, Jarabes, perneladas, compotas, bitters ahorita que son una moda en las, en las barras, tinturas, todo eso lo podemos hacer. Lo único que nos faltaría aquí sería destilar, porque ahí sí necesitamos el vapor y que salga ese espíritu del fermentado, pero ya teniendo el destilado podemos crear todo lo que antes ¿no? los tintores, los bitters las tinturas con base alcohólica aves mermeladas con base nada más de frutilla. Y pues bueno, ahorita vamos a pasar, me van a ayudar, a servir este limonchelo. Y les voy a platicar por qué decidí hablar de eso. Tengo 19 años en la industria de la hospitalidad y yo lo que quería hacer era, era ser chef. A mí me encanta cocinar, me encanta comer, me encantan los sabores. Eh, tengo el privilegio de, de tener como muy desarrollado mi gusto de la nariz y de, de, del gusto, el gusto y el olfato. Eh, pues ahora sí que son sentidos que a, a mí se me desarrollaron más, así como otras personas tienen una vista, otras personas tienen un oído, a alguien se desarrolla algún sentido más que otros ¿no? Entonces desde chiquito siempre, en la casa de mis papás, me tocó estar justo al lado de la cocina. Yo, mi mamá, mi mamá estaba cocinando, me llegaba el aroma inmediatamente y salía a ver si que estaba cocinando me preguntaba, ¿qué estás cocinando? mamá yo estoy cocinando esto, con esto, con esto después ella se subía a su recámara y yo salía y trataba de, de replicar lo que había hecho me quedaban bien entonces mis tías, mis abuelos, los vecinos empezaron a saber de esto y empezaron a motivar no, tú vas a ser muy chévere, estudiale la carrera y pues bueno, me impulsaron a estudiar yo entro a la carrera, estoy en el tema de las prácticas Mandan a la cocina y obviamente la cocina es un monstruo, ¿no? El rush, la filipina, la cofia, el gorro, los gritos, los meseros de <risa> la pues Yo era practicante, imagínense, el, el chavito nuevo, pues todo con él. Si la estaban cajeteando los de la línea caliente, los de la fría, los de los fritos, ¡eh, hey, morro, aplícate! Y pues obviamente también uno trae la adrenalina siempre arriba, el chavito por Terminé explotando, no. tuve un conflicto, un facap, como le llaman por ahí Y el chef dice, ¿sabes qué? No te quiero en mi cocina La escuela afortunadamente llevaba buenas, buenos números <ríe> Y me dice, no lo pueden correr, denle chance, denle la oportunidad en otra área Pues entonces mándenlo al bar Pues ahí voy al bar, empiezo a hacer mezclas Pero siempre la inquietud por cocinar siempre en la actitud por usar alguna técnica culinaria, la cazuelita, la olla, pues empecé a traer a sacar ideas, estamos hablando de hace 18 años más o menos, y pues pido inmediatamente una cazuelita, una estufa, no había, no, no se manejaban tantas las eléctricas, pues ve a la cocina de preparación, a ver si me dan chance, y pues ahí iba, me metía hacía los jarabes, hacía algunas ilusiones y con eso empecé, y la gente probó y decían, Órale, ¿Quién lo hizo? Ese. Y la gente iba, me regalaba su sonrisa, me decía muchas gracias, el cóctel está buenísimo Aparte te daban una propinilla y pues obviamente yo me, me motivaba muchísimo ¿no? Y dije, de aquí soy, esto, esto me gusta, esto me apasiona Aunque lo que más me, me gustaba más era cocinar, pero finalmente era cocinar de manera líquida ¿no? Entonces pues me empezó a ir bien, empecé a cumplir de trabajos sea cambiar de puestos también, llego a Grupo La Palapa, como lo mencionaron, y ahí sí me empezaron a proveer de ciertos instrumentos, de ciertas herramientas. Eh, el señor Pérez le tengo muchísimo respeto. Y él me, me dice, ok Israel, pero sí necesito que me des resultados. O sea, él también, visionario en cuestión de costos, si yo voy a invertir, no sé, 10 mil pesos en esto, necesito que me lo tripliques y que realmente se vea el cambio. Y pues sí, empecé otra vez, mis mermeladitas hermeladitas y yo la estufa la puse a la entrada del restaurante y la gente pasaba Y olía lo que estaba cocinando y inmediatamente preguntaban no es por inquietud Del aroma, nacen las ganas de comer, de tomar Va pasando alguien y huele bien y hasta lo voltea a saber, ¿a poco no? Entonces la nariz, es, es, es un sentido que te, te llama muchísimo Y pues empezó a funcionar y empecé a realizar todas estas cositas, como pues, haciendo estos métodos pero, de repente, me entra la inquietud de decir, ahora voy a hacer licorcitos, ¿no? voy a hacer un licor. Ya hice las infusiones, pues, ¿qué me falta? Pues, meterle alcohol a esta infusión. El, el, ¿El licor que es? Pues, es un destilado con algún fruto, un botánico, un sabor y azúcar. Eso es lo que es un licor. Si le ponen más azúcar, se convierten en cremas. ¿no? Pero, pues, yo ni casualita empecé a experimentar le aventaba la parte del alcohol, le aventaba los frutos, el azúcar, algunos botánicos, especies, esencias. Y ahí estaba, tengo videos y si me parece, me, me hubiera gustado traerlos. Y ahí yo moviéndole y diciendo que estaba haciendo tal cosa, los probaba y al final me sabía, ajá, ¿y dónde está el alcohol? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sale? Pues ¿qué pasa? El alcohol se volatiza, el alcohol se diluye, tú no tienes un control de temperatura, entonces... Ese vaporcito que empieza a salir antes de la, del punto de ebullición era puro alcohol. O sea, el alcohol se volaba y era lo que los clientes solían. Pero realmente cuando yo ya terminaba el proceso, lo probaba y pues tenía un jarabe, ¿no? Una infusión dulce con muchos botánicos, pero el licor nunca lo podía lograr. Entonces, ¿qué necesitaba para, para lograrlo? Pues una máquina que me garantizara que a cierta temperatura el alcohol iba a permanecer me iba a extraer todas las esencias, los sabores de los frutos con los que estaba trabajando con los botánicos y así después de abrirlo íbamos a tener un licorcito y es lo que vamos a hacer hoy. El alcohol se volatiza o se pierde o sale de tu líquido a los 79 grados, los 80 más o menos. Entonces si yo la, la maquinita la pongo a una temperatura como tope de 75 grados a una hora voy a hacer magia con ella. Y ahorita ustedes ya tienen un limonchelo embotellado, como les dije, una marca reconocida, lo van a probar, y yo voy a hacer el mío, casero, voy a compartir la receta, y van a comparar a ustedes la diferencia, ¿no? En sabor, en que ustedes el día de mañana tengan este tipo de herramientas en sus restaurantes, hoteles, lugares. ¿Y qué, qué va a ser la diferencia de un producto embotellado al producto que ustedes mismos hicieron? Que ese producto nada más lo vas a encontrar en su lugar, ¿sí? Que no vas a ver igual a este, que va a ser bien rico, pero nada más lo vas a encontrar en su lugar. ¿Por qué? Porque qué lo hizo, porque le puso su toque personal. Y si ese licorcito, ese cóctel, esa infusión que lograste se vuelve un hit, vas a hacer que el cliente vaya a tu lugar nada más porque tú haces eso. La misma receta que yo les voy a pasar, quizás la pueden hacer el día de, de mañana en Flores también, pero no le vas a ver igual al que haga el señor, porque el toque en la mano, el, el, el amor que le pongas a, a, a la dedicación, le cambia el sabor, ¿a poco no? Entonces, eso va a hacer que el cliente se enamore de tus mezclas y que, y que tengas un cliente fiel, y que digan el día de mañana, tenemos que ir a Flores porque ahí he probado este, este licor de, de Jamaica o hacen un bitter con el que terminan los de clavo, que es increíble, ese sabor que no sé qué aroma, pero termina redondeando el coctel y sale increíble. Entonces, como tenga esa necesidad del cliente de de mañana ir a probar ese coctel, yo tengo que ir a este lugar porque ahí lo hacen, ¿no? Y es, es la magia de uno hacer las cosas, ¿no? Digo, esto sí se unifica, pero esto lo pueden tener todos, a donde sea que vayan, todos pues lo pueden tener. Y yo creo que también ha sido un poquito... Aparte del éxito que hemos tenido en Alquimista, la gente cuando piensa en un cóctel, en una cierta mezcla, que algunas ya se volvieron íconos o, o legados de, de nosotros, tienen que ir alquimista a probarlo. O sea, este cóctel con jamaica, con la infusión de vino tinto, ¿ustedes cómo creen que lo hago? Es una máquina. O sea, ahí logro la concentración de todas las especias, de la jamaica, la extracción, le pongo el, el vino tinto, el vino tinto no se pierde si lo hiciera en una cocción, en una olla, pues bolita se volatizaría rapidísimo. Y con esto yo tengo garantía de que el producto va a estar 100% allí y con toda la concentración de los sabores que yo quise dar. ¿no? Entonces, por favor, prueben este limonchero. La verdad les digo, está bien bueno, está bien rico. Pero ahorita van a probar el mío. Y bueno, vamos a poner nosotros la temperatura más arriba ponemos a, a 65 ah, y pues bueno ¿qué vamos a poner un limoncello ocupamos jugo uh, de limón es, es, es limón amarillo es limón italiano es limón eureka aquí ya tengo uno que avancé previamente pero igual vamos a hacer el ejemplo de cómo se realiza ¿no? limón eureka si sí es un limón caro eh, yo creo que debe estar, no sé, como 80 pesos la, la, el kilo, ¿no? Más o menos, es el, el precio es un limón importado y obviamente de es, es, es, es valor algo es más caro porque el producto vale la pena, ¿no? Aquí tenemos un kilo que nos va a dar exactamente lo de dos tazas. Voy a manejar eh, el tamaño de taza porque es como el más internacional, yo podría decir mililitros o podríamos hablar de onzas, pero lo internacional que se maneja en todo el mundo son tazas, ¿no? una taza equi equivale a 250 mililitros, un cuarto de litro, ¿no? Entonces para, para este limochero voy a hacer un litro, necesitamos un alcohol neutro, vamos a usar vodka. Eh, la receta original obviamente sería un alcohol que tenga 160 grados proof, 80 grados eh, eh, proof de alcohol aquí en, en México, pero bueno, eh, tenemos uno de 40, a la mitad va a estar suavecito, vamos a lograr igual un buen sabor, equilibrio de alcohol. Pero ¿por qué vodka? Porque vodka es, es lo más neutro que tenemos. Es un destilado que no tiene mucho sabor, que tiene potencia alcohólica, no tiene mucho aroma y no tiene eh, color. no Es transparente y por la forma de realizarse el vodka, que de hecho... Los países Escandinavos, Rusia, Polonia, buscaban un líquido que no se congelara. Allá las temperaturas son muy bajas, entonces el agua se ha congelado, terminaban tomando hielo. Sus cuerpos se enfriaban, entonces ellos se este destilado. Y lo que utilizan para hacerlo son semillas o son productos altos en almidones. Hortalizas la papa, el mote. ¿Qué tiene la papa? Tiene mucho almidón. ¿no? El almidón no es azúcar. Pasar por un proceso donde hay una eh, conversión de amidones en azúcares, se necesita todo un proceso, pero lo no que logras es alcohol sin mucho dulce, sin mucho sabor, sin mucho aroma, sin color. ¿no? Entonces es lo que, que vamos, a vamos a usar a para a hacer bien. nuestro denunchelo. ¿Qué, ¿Qué tal les gustó? Le que era súper bien, ¿a poco ¿no? Es un licorzazo, la verdad, a mí me encanta, está buenísimo, pero hablando de cosas, pues estamos hablando de una botella de 450 pesos, ¿no? si lo quieren dar de digestivo de la casa y con cortesía, pues va a ser un, un digestivo caro finalmente, cuando ustedes lo puedan hacer, cuando de un litro de vodka, más medio litro de limón, más medio kilo de azúcar, más la lemon zest, que le voy a poner también dos, eh, equivalente a dos tazas, vamos a sacarle un poquito más de dos litros, o sea el doble con un costo máximo de 180 pesos, bueno de 200 digamos, pero en 2 litros es 100 el litro esa botella tiene 750 mililitros o sea, aún todavía menos va a o sea, más producto en nosotros, ¿no? entonces vamos a agregar lo de un litro, 4 tazas de vodka hasta ahorita vamos bien pero, sí, perfecto muy bien y, y como este licor podemos hacer infinidad ahorita ejemplo, hay uno un cóctel que es muy popular para digestivo, con café. ¿Cuál es el hotel es? El carajillo. El carajillo, obviamente primero la invención nos dice que debe ser con licor 43. El café, antes lo servían nada más en forma de stir, eh, en vaso directamente, ahorita se echa y queda, la semana queda increíble, unos coffee beans arriba y el hotel es buenísimo, la verdad la combinación es increíble, pero que ya salió el carajillo de tal lugar que lleva eh, Licor especial a base de café y especias, hay marcas que corajito, que corajillo, no sé qué, o sea, muchísimos, muchísimos. Entonces, ahorita, afortunadamente, eh, el boom de la coctelería nos ha hecho que nosotros experimentemos y hagamos, eh, ahora sí que lo que la imaginación nos diga, ¿no? Qué podemos hacer con eso, que nosotros armamos nuestro propio licorcito. No necesariamente va a ser un licor 43, pero sí puede ser, a lo mejor, un licor 10, ¿no? Licor 43, 43 hierbas, frutos, botánicos. Ah, yo voy a hacer uno con 10, voy a poner un alcohol neutro, voy a poner una parte de azúcar y le voy a agregar unas frutillas que a mí me gustan, ¿no? que van bien, bien con mi concepto, ¿no? Mi concepto argentino me dice que debo de utilizar estas frutas, yo voy a hacer mi propio licor y con esto voy a hacer mi carajillo Flores, ¿no? Imagínate eso. Y con, y con, con ese principio. Me compro mi botellita de vodka, casi dos litros, voy a Costco y me sale 200 pesos o hasta menos Y voy a tener un licor mío, como les dije hace ratito, que nada más lo van a encontrar conmigo Con un sabor increíble y la verdad con una calidad muy buena Porque estamos comprando finalmente un producto que ya está este, pues, estudiado, que ya está certificado O sea, no estamos utilizando una materia prima mala, estamos utilizando algo que, que, que ya está... Eh, pues Ya le dieron el visto bueno ¿no? Ya para, para empezar en el marguete. Entonces nuestro producto finalmente ya es un producto bien hecho Entonces vamos a hacer un litro Como les decía. La receta es Un litro de vodka o un litro de alcohol Por Dos tazas O 500 gramos de azúcar Primero lo voy a poner aquí ya después lo vamos a pasar en las bolsitas para sellarlo y meterlo aquí a nuestra barra entonces estábamos en 250, 500 mililitros de jugo de limón le vamos a poner dos tazas y media de azúcar que vienen siendo 615 gramos de azúcar y le vamos a poner el cés de limón o la cáscara la voy a picar y con ello voy a hacer otra preparación también dentro también de nuestro del contenido de eso ahí están los, tres, los cuatro elementos que necesitamos para hacer un limonchelo para hacer alcohol se necesitan tres siempre que es el yes que, que son la, las este, ¿cómo se llama? las partículas que se van a comer el azúcar son no, los, ¿se me fue el nombre? Levaduras. Levaduras. Necesitamos agua y necesitamos el producto o la materia prima, ¿no? En este caso aquí son los granos, la levadura y agua y podemos hacer alcohol. Entonces, para hacer licores necesitamos el alcohol, necesitamos azúcar y necesitamos la fruta o la materia prima. no Vamos a ah, sacar primero. ¿Aquí ahorita si sí me puedes ayudar? Porque aquí ya va a estar el mío listo. Este ya lo traía listo, entonces nada más lo que voy a hacer es colar. Lo que vamos a hacer es quitar la cáscara. Limpiamos el limón completamente, quitamos toda la cáscara, la pura cáscara, y la cáscara igual la podemos picar así en tiritas, o sea nada más, o sea, hacer que, que la extracción sea más fácil, ¿no? Que todos los Aceites, el aroma de, de, de limón amarillo, se pues vayan aquí, esto lo ponemos en dos tacitas también Y vamos a exprimir el jugo, prácticamente ahí te va a dar todo, ¿no? dos tazas, ponemos el emonsés Y ponemos el azúcar, aquí, y eso lo unificamos, esto ya lo voy a secar y lo voy a colar Esto nada más necesitaba, necesitaba que llegara a temperatura, Ven el colorcito que lo Esto lo hice previamente, igual también tengo fotos, tuve que hacer un video Igual al rato lo voy a compartir en las redes Pero este es el resultado de esto De esto mismo que estamos preparando aquí Ven el colorcito, pero voy a proceder a colar Porque también todo el bagazo le voy a dar un uso El chiste es usar el producto al cien por ¿Qué uso le puedo dar al gabazo? A ver, alguna idea Ustedes son muy creativos Un postrecito, así es ¿Qué tipo de postre? Hay cosas de experto Ok, pero un postrecito no, no pegue limones No pegue Así ¿Qué más? Una carlota. Una carlota, así es. Una compota, una mermeladita. Sí. Y eso también lo podemos sí. hacer en la máquina subir. Azúcar, le agregamos algún activo, a la pectina, para que gelifique y también conserve, ¿no? Y, y con esto nosotros ya podemos tener mermeladas que el día de mañana podamos utilizar en algún cóctel también. O lo podamos Vamos poner nada más en un canapé, en un petifuga, así, nada más de decoración. Sí. O en un cóctelito que alguien llegue y me pide: ¿Sabes qué? Un le encontrán? O otro tipo de cóctel. Pero necesito que sea con limón amarillo, pues en ese rato no tengo limón amarillo, ah, pero tengo una conservación, una de Le pongo un poquito de azúcar, la mermeladita, el vodka, lo chequeo, lo cierro y un potel increíble con el sabor perfecto. ¿No? Dime, lo que logro entender con tu técnica con tu proceso es que tenemos de lo que se llamaría basura, así es, eh, dinero. Así es. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, digo, de la calidad hay un bar en Estados Unidos, hay una compañía, Scarlett College se llama, ellos se encargan de ir a todos los restaurantes para que les den todos lo, lo, lo, los desperdicios. Obviamente, si sí, tienen, sí, tienen, sí, tienen separadores, hay una cultura donde realmente se sí separan, y ellos se llevan todo lo reciclado, y con eso producen mermeladas, producen alcoholes, producen licores, La gente lo que tira ahí lo recicla y lo saca. Y obviamente los precios no son altos, pero es un marco de utilidad grandísimo. ¿no? Pues bueno, aquí ya lo saco. Voy a mostrar un recipiente que tenemos por aquí. A ver, ¿cómo? como un cambio igual para poner yo el colador que traigo aquí. Un coladorcito fino nada más, para que aquí me guarde todo el bagazo. Muy bien amigos, pues de esta manera terminamos esta transmisión especial. El mixólogo Israel Díaz acaba de hacer pues una demostración de cómo podemos utilizar los productos Vesta Precision y definitivamente la innovación, el ahorro, lo que se puede economizar y sobre todo lo sustancial de los sabores que se va a conservar es muy importante. Nos da muchísimo gusto poder compartir esta exhibición a través de Radio Switch en este nuestro segmento de desarrollo empresarial. Nos despedimos, switchense, con información 100% propositiva a través de Radio Switch.